Bueno, ya estamos con Katherine Larraguibel en Doctor en Casa. Gracias por estar con nosotros, Katherine, en, en este espacio. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Sí, además que hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me fascina, que es el embarazo. Entonces, sí. para mí es un agrado hablar del embarazo. Oye, Katherine, y a propósito del embarazo, vamos a hablar de aquellos nutrientes que son importantes que la mujer incorpore en este periodo. Yo sé, Katherine, que son muchísimos, que hay muchos eh, eh, nutrientes que son vitales como para un buen desarrollo del embarazo. Pero hoy día vamos a hablar de algunos que tú nos trajiste directamente seleccionados para este espacio. Sí, mira, vamos a hablar de los principales. Principalmente la embarazada aumenta el requerimiento proteico y es importante en el fondo que no deje de consumir proteínas y que aumente un poco más el consumo de lácteos, de carne o de proteína vegetal si es una embarazada vegetariana como legumbres, etcétera, Porque a la larga está formando una personita dentro, entonces esa personita necesita estructura y las proteínas son estructura. Entonces, una parte importante son las proteínas. Otra parte importante que no puede olvidar una embarazada es el omega 3 que principalmente sabemos que se encuentra en los pescados, ¿ya? de buena calidad en el fondo. El DHA es como la clave en términos de omega-3 y eh, es importante entender que a lo mejor si sí, es que no puede cubrir el omega-3 necesario con los pescados porque no le gustan, hacer alguna suplementación de omega-3. Claro. Eh, también es importante que la embarazada... Eh, tenga un poquito de cuidado con las cosas con mercurio, porque si bien yo dije que el pescado era importante, por ejemplo si va a comer atún en lata no se recomienda, se debería comer una a dos veces al mes como mucho, igual como los chollitos porque tienen este mercurio que a lo mejor no es tan beneficioso y e independiente de que aporte el, el omega 3 que yo conversaba recién hay otro nutriente muy importante que es el hierro en la embarazada porque en realidad y por eso se, se da por lo general algún suplemento de hierro, todos los ginecólogos lo dan en el fondo en este, en este proceso, porque aumenta muchísimo el requerimiento de hierro una mujer normal necesita 18 miligramos al día no embarazada, en cambio una mujer embarazada necesita 28 miligramos al día de hierro o sea, mucho aumenta mucho, entonces es muy difícil eh, cubrirlo con la alimentación, casi imposible. Entonces, en ese sentido, es importante a lo mejor eh, aumentar o dar un suplemento de hierro que pueda generar este beneficio. Y también recordar, obviamente la embarazada no puede tomar té y café porque tiene cafeína y va a aumentar un poco también el, el proceso del niño, en el fondo, como que el niño esté un poco más inquieto, este, este niño en formación, y porque inhibe la absorción del hierro también, ¿ya? Es importante a lo mejor dar un hierro que eh, sea lo más natural posible, lo más orgánico posible, con la menos cantidad de aditivos posible, para que realmente en el fondo no estemos eh, generando un perjuicio a la hora de suplementar, ¿ya? Yo en general eh, trato de recomendar siempre los productos de salud, porque ellos son todos orgánicos, entonces generan esto, y además que tienen mejor absorción, porque por lo general, bueno, hay dos formatos, hay líquido y en cápsulas, pero prefiero mucho más para una embarazada el formato líquido, ¿ya? Que a la larga va a generar mejor absorción. También la embarazada necesita mucho calcio y zinc, porque está formando una persona, vuelvo a insistir, entonces Bien. a la larga también eh, incorporar a lo mejor algún suplemento que contenga calcio para que en el fondo quede esto cubierto y no tengamos déficit de calcio, ¿ya? Quedándonos con estos productos que son importantes para la mamá, fierro, calcio y zinc, eh, ¿Hoy día existe algún suplemento donde se pueda encontrar esto y la mamá lo pueda consumir con seguridad? Sí, sí, como yo te mencionaba, dentro de, de Salus tenemos la opción del Salus Inam, que en el fondo no. es el que aporta, aporta calcio y eh, vitamina D y un montón de complejos de vitamina extra y también obviamente lo que aporte hierro. Entonces tenemos las dos opciones en el fondo y podemos hacer una mezcla de los dos suplementos en el fondo, no tiene por qué ser solo uno, entonces no. podemos mezclarlo los dos si es que a lo mejor, eh, por ejemplo, yo siempre recomiendo en verdad que el ginecólogo sea el que indique eh, que tiene que haber un suplemento de calcio, ya porque algunos Correcto. ginecólogos no lo indican. Entonces si el ginecólogo no está indicando ese suplemento de calcio, a adicionar los dos y mezclar los dos en el fondo. Ah, perfecto. Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias, Catherine, por estar hoy día con nosotros y darnos estos tan importantes consejos de alguien que lo vivió en carne propia. Sí, hace muy poco, así que, lo sé, con, con conocimiento de causa, en el fondo. Exactamente. Exactamente. <risa> Muchísimas gracias, Katherine, nos veremos en un próximo capítulo. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Nos vemos, hasta luego.